del Sim Racing bienvenidos a esta carrera solidaria organizada por ComSport y Race Room Spain tenemos aquí a un invitado especial eh, Fran bienvenido hola muy buenas Esteban muchas gracias por, por por tu invitación muchas gracias a todos los que nos estéis viendo y bueno con ganas de ver esta carrerita eh, las cosas prometen Circuito de SEPAN, circuito con 15 curvas, dos rectas bastante largas, los fórmula de Race Room, estos coches que suenan prácticamente como V10s, Un sonido Exacto. bastante característico, 5 kilómetros y medio de circuito y, y bueno, una de las mayores tiradas a mi gusto. Exacto, uno, uno de los primeros circuidos que se recuerda de, de, del diseñador del circuito que bueno, que en estos últimos años no, no se ha caracterizado por a, por sus diseños. El, el último bueno que, que se le recuerda es el, el de Turquía, el Istanbul Park y poco más, la verdad, Porque que mucha escapatoria de cemento a veces pues te quita un poco el espectáculo, pero bueno. Eh, vamos a lo que vamos, a este, a este evento solidario de ComSport, un evento que bueno colabora con el Banco de Alimentos, si no me equivoco, Esteban. Así es, eh, un evento solidario en el que participa ComSport y luego pues, eh, varias marcas que se han eh, ido añadiendo a la, a la causa para pues eh, intentar pues colaborar, colaborar al máximo posible eh, tenemos eh, a ver si, si puedo hacer aquí un, una cosa Vengáis a, a disculpar pues, hemos ido un poco a, a contratiempo y, y hay cosas pues que todavía no hemos acabado de pulir Vamos a añadir un pequeño banner Espero que no se nos haga muy grande Y os deje ver la, la imagen es, eh, Distintas eh, marcas de automoción que se nos han eh, incorporado a A la causa vamos a dejar por aquí donde podamos si es que se puede bueno y de mientras pues vamos a ir comentando pues que la carrera pues va a durar eh, 30 minutos el método de clasificación veis como veis estamos en la práctica pues eh, ha sido por netherboard así que no va a haber digamos calificación ahora cuando termine la. esta sesión de práctica, habrá 3 minutos de warm up y directamente nos iremos a la carrera, una carrera que bueno, eh, los consumos pues eh, no invitan a, al optimismo, sobre todo para la gente que, que conserva neumáticos. Eh, se ha puesto el consumo de neumáticos a por cuatro y seguro, seguro, seguro habrá que hacer una, unas cuantas paradas y, y vamos, el espectáculo va a estar asegurado, ¿eh? sí. Eh, y bueno eh, no sé por dónde estarás enfocando esteban pero por ejemplo estoy viendo a rey Cazagua que está haciendo prácticas en la salida de boxes eh, también hay varios pilotos que eh, siguen dando vueltas eh, también tenemos por ahí en el mejor tiempo de momento lo ha marcado roberto Miego. aunque bueno esto puede cambiar porque a lo mejor ha ido con menos gasolina eh, aquí sobre todo seguro que han estado preparando un poco más la carrera de, de cara a, a practicar como no hay una cualificar por así decirlo pues habrá sido más a, a probar los ritmos a probar cosas de eh, pulir más los setups y, y vamos a ver cómo, cómo se, se da la cosa porque estos coches son muy muy muy suspiradores la verdad el eh, john desde luego nunca he tenido un callazo un, un que me haya dado por detrás detrás de, de la trasera del coche y, y se va muy hay que hilar muy fino hay que saber configurar muy bien el coche aunque creo que aquí en esta carrera creo que está en fijo el setup, así que no se puede cambiar mucho y bueno el espectáculo está servido en este circuito de, de Malasia en Sepang así es coche como comentabas muy suspirador tuve el placer me vi el, el capricho de probarlo ayer en este mismo circuito en la sala de prácticas la verdad el desgaste también que va a ser un factor súper importante ya que está al por 4 tanto de combustible y neumáticos que, y bueno me parece a mí que, que vamos a tener varias paradas en boxes incluso ¿eh? no solo una exacto por lo menos dos o tres vamos a, a ver eso sí eh, vamos a ver cómo se cómo juega la gente con los diferentes compuestos hay que recordar que hay tres compuestos el blando que bueno imagino que no creo que nadie lo use el medio que puede que alguien intente jugársela y el duro es, parece, que parece que aparece que es la, la opción más factible bueno vamos a poner las marcas en grande un momento para que bueno tengan su pequeño momento de, de promoción ahí tenemos a... Los distintos colaboradores de, de esta carrera, CDRAS, Lexus Breogán, Mourente Motor, PSA Retail, Pérez Rumbao Car, Detroit Mobile, Celta Motor, Sicom, Rodalco, DF Server, Tempu, FMob, Compensator, De taxis y Rayslum Spain. ahí vemos el importante las marcas detrás las marcas que tenemos detrás a, apoyando este evento mm. muy importante y, y seguro que, que van a disfrutar de este espectáculo seguro las vamos a dejar un poquito aquí en pequeño que se pueda hacer un poco Bueno y vamos a ir saludando ya también tengo aquí el chat ya puesto a Tonetti, eh, Ismael, Ir Design, hasta Machuca que también nos está viendo desde YouTube, desde eh, Twitch nos ve Ignacio Negro, eh, también Carpia también nos lo saludamos que nos dice cuántos pilotos hay, eh, también Ignacio Negro que nos comenta eh, a ver que mire saber tu volumen Esteban que parece que está que yo estoy muy alto. Vale, vale. <risa> y bueno también vamos a, hacer, bueno, vamos también, a ver. Tío. Y pues también que no veas cómo suenan estos, cómo suenan. Ya, ya me gustaría a mí que la Fórmula 1 sonara así, no como como están ahora con ese sonido tan ronco, tan sí. raro. No, no me acaban de gustar. Tú. No me acaban sí, de gustar. sí, sí, correcto. La verdad es que el, el sonido de los motores actuales de fórmula 1 que no me acaba de convencer del todo a mí eh, es una lástima que se haya ido perdiendo esa capacidad de motor de hacer ese ruido pero bueno así son las cosas así son las carreras no podemos hacerle nada eh, voy a dar un pelín de ganancia a ver si se mejora mi, mi sonido y, y bueno, ya comentaréis eh, cómo está... Sí, no, intentaremos estar atentos todos a, a ver qué tal. Si le puedes ir prestando atención al chat, porque yo es que lo veo mal. De vale, hecho... Perfecto, en, sin problema. A mí no me sale en, en, el, en el OBS. Pero bueno. Perfecto, no, no te preocupes, no te, yo estaré aquí echándole un vistazo. Y bueno, ya vamos viendo, ya estamos en el warm up eh, recordamos 30 minutos de carrera, va a estar interesante. Y bueno, no sé si tendrás por ahí un... Esteban, yo no he podido verlo, uh -huh. eh, información de cuál se, cuál es la parrilla de salida. Pues eh, no, si me lo puedes facilitar, es que eh, ya te digo, hemos ido muy deprisa y corriendo para esta carrera. Y, y bueno, apenas eh, tengo datos encima. Bueno, pues lo miramos en un momentillo a ver si damos si con él Pues eh, recordemos el formato de carrera: media hora con eh, des, desgaste de neumáticos y de combustible al por cuatro vemos eh, a los eh, pilotos a hacer estrategias en boxes y tienen que ir con mucho cuidado eh, comentaba alguno de los pilotos que tenían eh, problemas porque pinchaban los neumáticos eh, el desgaste que exacto. llevaban exacto hay que, hay que tener mucho cuidado el desgaste es bastante alto y, y, y... Y, esto, y sobre todo con los neumáticos delanteros sobre todo va a sufrir eh, si no recuerdo mal el delantero derecho hay mucha curva rápida sobre todo mucho apoyo en esa en esa curva eh, en esa zona de en ese neumático así que va, va a estar muy complicado uh -huh. comentar también que cada piloto pues lleva un, una representación de, de cada marca que nos patrocina hoy aunque no se puede ver en el digamos en el marco este de los pilotos de información. Ese, pronto tendremos la, la información sobre la relación de, de enlace con, con marca. De piloto con marca. Se ha ido buscando un poco pues, que, que compaginara un poco con la, con la decoración del coche. Y bueno, sesión ya de, de colocación en parrilla, porque no tenemos ni warm-up ni clasificaciones, directamente carrera. Allá que vamos. Señoras, señores, agárrense que ahora empieza lo bueno. Ahí está, como, como decía Gonzalo Serrano, si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula Race Room. La Fórmula X, <ríe> Fórmula X17, así es como lo llama el juego. Y vamos a ver, bueno, he encontrado unos tiempos, pero me, me salen desordenados, así que no, no puedo precisarte con, con claridad quién, quién Podemos confirmar por lo menos esas primeras posiciones. Por ahí estoy viendo a Simón O'Mill. qué Edu? Edu Omil, creo sí. que... Edu 1000, Jorge Ibar, segundo, tercero, Rita Cazagua, cuarto, Roberto Mielgo. Atención, porque están los semáforos en rojo. Si ya! Y se apagan los semáforos. Empieza esta carrera de 30 minutos. Y mano 1000, o Edu 1000, que ya está ocupando esa primera posición. Acaba de salir como un obús. Llegamos a la primera curva. Sin bien, ningún incidente. Muy buena salida de Edu eh, Siempre gana mucho en las salidas. Eh. Sí, sí, Primero, sí. Bueno, momento no salida salida muy sí, perdona. Momento, muy bien, respetándose todos ahí en esa salida. Vemos a... O también por ahí que Kevin creo que se iba afuera, Kevin Fernández. Eh, hay unos paralelos también por ahí, creo que Manuel Enrique y Roberto Mielgo también. No paralelo, sino el plano general abierto, y bueno, de momento parece que el primer duelo está servido por arriba. Edwin y Jorge Ibar se están yendo solo. Pues ahí tenemos la batalla entre Roberto mielgo y Manuel Enrique. Bonita batalla, nos están proporcionando Jorge Ibar que está a la caza y captura de Edwin y por detrás de roberto Mirgo que tenía esa batalla con manuel está roberto gil también intentando darle caza bueno y llegamos ya a final de vuelta con simono mil ya encarando la recta de meta esta ha sido la primera vuelta quedarán aproximadamente unas 15 16 quizás pero vamos a ver de momento estiman unas 18 vueltas según la máquina tengo un segundo monitor aquí encendido uh -huh. y de momento estima unas 17 18 vueltas en la carrera aunque bueno vamos a ver en qué momento hacen la primera parada será interesante ver si alguno consigue ahorrar algo de neumáticos y si, quien se ahorra una parada, tiene muchas posibilidades de ganar hoy. Bueno, pues eh, a ver, a ver. Esas estrategias en boxes que van a ser importantes. Eh, sabemos que se puede ganar carreras por estrategia, pero también se pueden perder. Exacto. Y bueno, de momento vemos en la tercera posición, veo a Reita Kazawa que está formando un tenecito interesante con Manuel Enrique y Roberto mioco detrás. Eh, vamos a ver este trío porque va a ser interesante ver cómo progresa el japonés. Sí, parece que Rey eh, no se ha adaptado del todo bien a este Fórmula X. Nos tiene Rey Takazawa acostumbrados a ocupar esas primeras posiciones, están en batalla constante. Y bueno, sin embargo, pues eh, Edu y Jorge que se han alejado a más de 4 segundos de Rey. Exacto, sí. están, están yendo con todo, eh. Están yendo y con todo. De DRS sí. ahí, atención eh, porque Roberto Miego acaba de adelantar a Manuel Enrique. Exacto, factor muy importante también, eh. Tener el DRS. Eh, intentar. El, va a estar ahí en clara desventaja. Eh, uh. al no tener DRS y bueno, uh, a punto de tocarse, uy, casi. Y bueno, qué bien, qué bien lo hace agua Ahora tiene el interior Roberto y puede ya machacar y bueno puede irse ahora con el de ese cuidado ahí en esa curva que es un poco peligroso, ¿eh? Que se puede ir de atrás. Voy a probar a ver si nos funcionan las repeticiones. efectivamente, sí, sí. y teníamos el adelantamiento que intentaba Roberto sobre rey Luego Rick que se colocaba por el interior la hacía trazada pero la curva la curva 2 es de izquierdas por lo tanto se ha llevado ahí al, al agua Roberto Miergo bueno y Jorge iván que ha adelantado a, a Omil, Omil casi... le ha tenido un penalty por track limits. ha tenido que reducir y Jorge Ibáñez pues lo ha aprovechado ahora lidera Jorge casi no nos hemos dado cuenta de ese adelantamiento no hemos podido ver exactamente qué ha sucedido uy Simón mil que se va al exterior de esa curva tiene problemas para controlar el coche llegamos a la recta uy, de meta Jorge uy. con el DRS exacto ahora tiene tiene bastante ventaja para el DRS y bueno vamos a ver por detrás porque Manuel Enrique quiere adelantar también a Pascual Llegando a la última curva, la última horquilla. Pues, pues Rey tiene Bien, bastantes problemas. Enrique. Rey que, que está con problemas. Bastante de, debatida esta carrera de momento en estos eh, compases iniciales. Vemos a Roberto Gil en esa octava posición por detrás de Kevin. viene atención, porque entra a boxes. ¿Quién entra? Veamos. Oh, sí, Roberto entra a boxes. Tendrá algún tipo de problema, supongo. A lo mejor ha tenido alguna salida, algún toque y ya se le ha quedado tocada la dirección. A ah, lo mejor. Bueno, no olvidar Roberto, que aquí vale. los pinchazos son muy fáciles de obtener. En cuanto clavas eh, goma, puede ser que ya te quedes sin neumático. Por lo tanto, también podría ser uno de los factores que, que nos envían a los pilotos a boxes. Exacto, a ver qué, qué es lo que ocurre. Y bueno, eh, vuelta rápida de momento eh, para Jorge eh, 135 1.35.3 y de momento sigue marcando en morado los, los tiempos. Eh. Vale, voy a hacer un a pequeño ajuste ahora. Me han eh, pasado aquí otro. Otra imagen. Uy, vaya, drive through para Roberto Gil, velocidad en el pit lane, así que tendrá que volver a pasar por boxes, que, le ha, que ha pasado el límite. Muchas veces, aunque lleves el limitador de velocidad, a veces como que a, la, a intentar hacer el corte, pues se sube un poquito, un kilómetro así por por encima y, y la máquina te corta en coma bueno pues de momento eh, la cosa está más tranquilita de lo que pensaba ahora hay como una calma tensa ahora todos están tirando con su ritmo eh, vamos a ver qué es lo que ocurre vale vamos a eh. dejar ahí las marcas Disculpar si no está fa un pelín la imagen pero bueno hay que, hay que ponerlas de alguna manera y así se ven un poco mejor bueno pues vamos a hacer un repasito a, a, a la parrilla chat, al chat vale al chat eh, bueno tenemos a bernard que, que había participado en las en las labs, pero no ha podido participar en el último momento eh, también tenemos a maría sánchez alonso la saludamos también que nos dice ánimo a todos alex fernández que también Exacto, yo he dicho la curva. El, el, el neumático derecho he dicho la, la.. Que el neumático derecho iba a su firmar, no, es el izquierdo. Muchas gracias por corregirme. <ríe> eh, y bueno, eh, también ahí está. Goma quemada, que también en Twitch nos habla, goma quemada, que será Chemari, el, animando también a Rey Takazagua, su piloto. Y.. Eh, ahí está, se escapa Omil, ahora Jorge Vars también. <ríe> y vemos, ahí está. Eh, bueno, de momento muy muy animado el, el chat. Perdonad si, si estoy así como... Y bueno, otra oh, vez Roberto King? me pone guy penalty. Eh, bueno, reduce un poquito Roberto, porque si no este paso vas a pasar 20 veces por boxes. <ríe> Qué pena. Pues sí, estamos ya a punto de llegar a esos 10 minutos iniciales de carrera. Estamos ya en ese minuto 21. La falta, bueno, en esa cuenta regresiva. Uh -huh. Y vemos que Jorge Ibar se está escapando de una manera descomunal. Ya vemos a un piloto doblado por delante. Sí, era era Roberto Gil y ahora por delante tiene el grupo de cabeza a Kevin, a, a Kevin Fernández. Es eh, la clasificación Ahí. en estos momentos con Jorge Ibáñez en esa primera posición, segundo es eh, Edu Mila. tercero Roberto Mielgo. Y lo tenemos saliendo de esa curva 14, una curva bastante polémica en el mundo de MotoGP la cuarta posición que ocuparía manuel enrique la quinta rita kazawa que nos sorprende ver tan atrás y sojar que está en esa sexta posición ignacio negro en la séptima octava posición para kevin fernández y la novena que es para roberto gil que de hecho vuelve a entrar a boxes parece que tiene problemas con esas eh, gomas creo yo no, es que tenía un drive tenía drive Ah, pues ahí está completando ese drive thru esa penalización. Recordemos, pues que esta penalización se otorga normalmente por salidas de pista o por eh, entrar demasiado no, pues, rápido a boxes. La han penalizado por eso, por velocidad en el box. A lo mejor iba demasiado al limitador y aquí el limitador es como que va a saltos en plan corta cuando ya va a lo mejor a veces a si el límite es 80 pues a 81 a veces pues te salta algunos picos de 81 pues, y la máquina pues interpreta luego en la media que ha sido 81 y hay que tener mucho cuidado no lo que lo que suele pasar aquí es que cuando entras a boxes apuras frenada y puede ser que te comas la, la línea del limitador a un poco más de velocidad de lo que corresponde por lo tanto ahí es cuando te pueden meter la penalización exacto bueno eh, viendo los tiempos de momento eh, Edu 2000 pues está ahí en medio no no tiene ni no tiene mucha diferencia de momento tiene a un segundo 8 a, a ibarth por detrás 3,9 con 9 con el siguiente clasificado que es roberto eh, y bueno mmm, Roberto Mielgo que de momento en la última vuelta le ha, le ha recortado una décima está vuelta a vuelta siendo más rápido que que 9000, Roberto Miedo uh -huh. en la última le ha recortado una décima y de momento de rit el ritmo está siendo un poco más rápido en las últimas vueltas que que a pues vamos, que a vamos a estar pendientes porque, es. porque efectivamente se está acercando con bastante velocidad parece uy ahí teníamos un uh, un susto Parece que, que era un doblado. ¿Vamos? Y, uy, sí. Yo mil. Uy, parece. Está yendo muy lento, güey. Puede que haya curado demasiado los neumáticos, ¿eh? Está yendo muy lento. Salada, está perdiendo presión, posiciones. El 2000 parece que ha pinchado, eh. Vamos a ver. Pues sí. Parada de Diurka. Uy, ver, se, boxe, se está apartando si está ahí, lo estamos viendo. Edu Mil que tiene problemas con los neumáticos. Ya lo veníamos diciendo que iba a ser una carrera bastante dura con esos uh, desgastes. Y, y efectivamente. Bueno, pues Durka ya ha hecho su parada en boxes. Ha perdido unos 39 segundos y medio. Ahí tenemos otro piloto que también está con problemas. Es Kevin Fernández. ¿A sí, parece que, que parece que también ha pinchado. Bueno Vamos pues, a un vistazo a ahí. Vamos, si a... vemos viendo esto, imaginamos que ya mismo arriba en la cabeza pues tendrán que parar. Jorge Bars, Roberto mismo imagino que ya mismo tendrán que hacer su parada. Mientras vemos al Rey o oh, no, quien quién ha parado por aquí. Manuel Enrique está en boxes. ¿Qué? Sí, acaba de llegar a boxes, Manuel Enrique está haciendo su parada. Están efectuando mm. también Kevin Fernández Acaba de llegar a Bona. Manuel Enrique Edu y Kevin Fernández que efectúan uh, parada en boxes y Manuel, todavía queda un poco más de la mitad de carrera Exacto, cuidado luego ahora las estrategias porque puede que al con cinco minutos, alguien se va a hacer una parada. ¡Uh, Manuel Enrique drive through. Drive through, ha corrido Manuel Enrique demasiado. Es, Esto le va a condicionar la carrera. Pues aquí están pasando cosas, y no precisamente en pista. <risa> Está pasando mucho. Aunque no tengamos esas batallas, estamos viendo ese. Quizás duelo psicológico, ¿no? De, de boxes, drive eh, gomas. Exacto. Qué bueno. Pues ahí está Jorge Ibars de momento liderando la carrera. Entra boxes también. Por detrás, eh, Roberto Miego también entra boxes. Están entrando todos a boxes en estos instantes. Sí. Sí. Pues sí, ahí están todos parando eh, lo y que decíamos. Eh, si estamos también. viendo la pinchazos, digo, a lo mejor lo, los primeros ya tenían que, que parar ya mismo. Y así ha sido. Y bueno, de momento ahí vemos que ahora Takazagua pues se coloca primero. A lo mejor ha optado agua por un ritmo más conservador. Por eso estaba tan retrasado y, y apurar un, un par de vueltas más. Porque luego a lo mejor los que... Eh, han parado ahora, pues a lo mejor les van a faltar dos tres vueltas para, para poder llegar con esos neumáticos o con el combustible. Pues también. sí, la verdad es que sorprendente, no nos lo esperábamos. Y parece que Rita Cazagua se le se les va a comer la tostada a tanto a Jorge Ibars como a Roberto Mielgo. Bueno, sí, sí, que han salido juntitos de boxes, ¿eh? han salido Ibars y Mielgo, han salido juntitos. Nueva comida de tostada que vemos por parte de, de Rey Takazawa, no nos lo esperábamos, lo estábamos viendo bastante lento, no nos explicábamos sí, bueno. por qué, pero parece que, que bueno, sí, la estrategia. De momento, momento llevan nueve vueltas, nueve vueltas de, con ese neumático, así que vamos a ver. Bueno, también hay que decir que el único piloto con ese neumático medio sería Roberto Gil. Mm. O sea, los demás sí, no se arriesgan con esa estrategia. Sí, exacto, no han querido cambiar mucho. Eh, todos habían salido con el motivo duro y Roberto Gil parece que se ha arriesgado a, a poner los medios. Vamos a ver si llega ahí o es que quiere hacer una una segunda parada. Ahí está bueno, Rita Kazawa entrando a boxes para efectuar pues esa parte, estrategia ¿eh? a una parada. Sí. No me equivoco, presumimos que Jorge, Roberto y el resto de pilotos entrarán a boxes para esa segunda parada por, por temas de desgaste. Y vamos a ver dónde sale Jorge. Vamos a ver, eh, Jorge, bueno, parece que va a recuperar la primera posición sin problemas. Está ahora encarando la recta principal. Ahí está. Pero cuidado, eh, que Takazagua puede, puede conseguir. Puedes dar la sorpresa en las últimas vueltas, ¿eh? Sí, sí, yo estoy viendo que se les va a comer la tostada tanto a Jorge como a Roberto. Ahí está Rey saliendo de boxes. Vamos a ver por dónde sale Edu. Edu Mil, que está por la parte trasera de la recta, cuando Rita Kazawa ya está en esa curva 1. Por lo tanto, estaría ocupando esa tercera posición, Rita Kazawa. A falta de ver si Jorge y Roberto. Entran a boxes otra vez. Vamos a ver, es, es importante ver ahora cómo progresan y, y exacto, a ver cómo, cómo va la cosa. Bueno, pues nos estamos acercando ya a ese último tercio de carrera, esos compases finales. De momento, Jorge Ibars que lidera esa prueba. Falta, pues, de ver las estrategias finales en boxes. Ricky intenta bueno. pilotar lo más fino posible. Se le está acercando eh, Edu, pero no demasiado. Está a casi 10 segundos. Por lo tanto, una ventaja que, eh, presumiblemente, es bastante segura. Manuel Enrique que tiene un drive-thru por exceder los límites de velocidad en boxes, parece uh, que va a ser vez. la tónica de la carrera esos drive throughs. Pues sí, parece que, que aquí es el, eh, están apurando demasiado la, el pit lane, quieren, quieren ir muy rápido es importante eso de no exceder ese límite de velocidad no hay nada que te reduzca la velocidad de cara a esa entrada a boxes es una recta bastante o sea es simplemente acelerar a fondo y frenar a fondo por lo tanto ahí si pierdes un poco esa referencia de frenado que tienes eh, tienes bueno estás vendido Exacto. <risa> bueno, en el momento eh, Reita Cazagua en la última vuelta pues ha sido un poquito más rápido que, que Roberto Miego ha bajado a nueve segundos, pero parece que Roberto, ah, ah, ha tocado. Ha tocado di, mm, arrebato de, de darle caña y, y, y ha puesto la directa, está ahora recortándole un poquito, muy poco. Uh -huh. Está tres dos y medio de Jorge Ibars, pero va a estar la cosa ahí, vamos a ver. Porque ahora tienen que ser un poco inteligentes. Eh. Tienen que ahorrar un poquito si no quieren hacer una parada extra o, o que en la última vuelta les pinche el neumático y e pierdan la, la oportunidad. Bueno, de, ojito... de Ojito con esa batalla entre la octava y la novena posición entre Kevin Fernández y Roberto Gil que se está caldeando aquí el ambiente. Ahí se coloca por el interior Roberto y adelanta sin problemas muy bien, muy bien. a Kevin Fernández. Octava posición para Roberto Gil. Ahí está, muy, muy bien hecho la maniobra de Roberto. Eh, Kevin Fernández que de momento no no se está encontrando cómodo y, y bueno creo que Manuel Enrique otra vez me han metido drive through. vaya pues Kevin parece que a lo mejor tenía mucho desgaste ha ido un poco a contra a contrapié porque también ha tenido penalizaciones y detrás creo que detrás viene otro piloto me parece creo que era Manuel no detrás viene diurka diurka está haciendo su parada otra vez pues parece eh, que, que hecho un skin corto para ya llegar con, con los nuevos con neumáticos nuevos hasta el final o con gasolina hasta el final Sí, yo creo que ya es eh, el momento en que se puede ya entrar a boxes sin problemas supongo que diurka ya se quiere olvidar de esas paradas en boxes por lo tanto pues se eh, va a intentar tirar ahora con con estos eh, Uy, salen en paralelo, hay Kevin Fernández y... Uy, Kevin, dead through, Kevin, through. Wow, salían en paralelo Kevin y diurca finalmente diurca que se coloca por delante, es más rápido. Va, bueno, va en la quinta posición de momento, mientras que Kevin está en la novena. Wow, y... y se me están quedando cosas de comentar en el tintero que se me van olvidando, eh, disculpadme. Pero como por ejemplo eh, eh, el premio para el ganador, ¿no, o Esteban? Pues sí, hay un premio bastante suculento que se trata de conducir un Ferrari en eh, en un circuito cual, bueno cualquiera de España, supongo. Sí, en Madrid, en Barcelona o en Valencia, ¿eh? Eh, no, es, no es no es moco de pavo, eh. No es moco de pavo ah, lo no. que se pede, de pede, ¿eh? Pues aquí se están atallando el todo por el todo. Vamos a poner.. Tenemos aquí una, una representación de, de los pilotos sobre, sobre las marcas. Eh, estaría pues eh, el, el líder de carrera, joder, eh, perdón, eh, os lo digo, Jorge Ibars estaría representando a efimov roberto gila compensator edu mil a tempo Ro, eh, eh, perdón, eh, roberto mielgo efectivamente eh, estaría efecta eh, eh, representando a df server rita cazagua a rodalco ignacio negro a detroit Mobile, kevin fernández Zapé, desrumbado car y manu enrique, eh, manu enrique. Manu Enrique estaría eh, representando a PC al retail, ahora pondremos la imagen para que tengáis un poco más eh, a la vista. Uh -huh. Bueno, y de mientras pues no tenemos mucho movimiento. Eso sí, me, mejor vuelta personal para edu 1000 en esta última vuelta. Y le ha recortado eh, cuatro décimas en la última vuelta a Rita Kazawa. Está ahora mismo a 11,3. Eh, Eduo 1000 del japonés. Y vamos a ver porque puede que el podio aún no esté muy decidido, aunque quedan cinco minutos y medio. Puede que no le llegue sí, a no ser que tenga una caída de ritmo bestial. Y por adelante parece que Jorge Vars y Roberto Miergo pues. parece que están ahí tirando, no llevan un ritmo bastante parejo. De momento Roberto Miergo ha sido dos décimas más rápido en, en la última vuelta. Eh, parece que Jorge se lo está tomando con un poco más de calma a no cometer errores. Y.. Eh, tagazagua bueno de todo todos están siendo más rápidos uh -huh. de momento así que vamos a ver Vale, hemos puesto la imagen lo mejor que hemos podido ahí <risa> Me, bueno vais a disculpar que esto se vaya llenando de imágenes que, que vayamos haciendo cambios eh, sobre la marcha eh, es la primera toma de contacto hemos ido no sé, deprisa y corriendo haciendo lo que hemos podido y bueno, eh, comentaros que quedan ya cuatro minutos y medio de carrera con eh, con Ibars en esa primera posición. Roberto Mielgo en la segunda. Rey cazagua en la tercera. Y Edu Mil en la cuarta. Vamos a ver eh, qué sucede finalmente con estas estrategias en boxes. Porque ya nos estamos acercando al final de carrera y todavía no ha sucedido nada extraño. ¡Uy, atención ese coche ahí detrás! ¡Diurk! No, no es Dirka, era Roberto Gil Roberto. que tenía problemas. Cuidado, <ríe> bueno, y vuelta rápida personal para Takazawa. Ahora mismo, eh, Takazabo parece que está empezando a acelerar, está yendo bastante rápido y le ha recortado seis décimas a los dos de antes. De el momento parece que la distancia eh, está siendo mucha todavía. Sí, estamos ahí a la espera. Uy, esp estoy viendo ya coches entrando a boxes. Eh, Biurka vuelve a box. ¿Qué? ¿Qué? Eh, extraña esa. A lo mejor, no, ha la bien. Sí. A lo mejor no, no han conseguido echar la cantidad de gasolina bien es una lástima y está Jorge Ibars que le quedan tres minutos para que pueda terminar esta carrera a ver cómo están esos neumáticos sí porque vamos a ver ahora en la última vuelta perdido un segundo y medio con Cazagua y tres décimas con Roberto Mielgo ¿eh? cuidado cuidado ¿eh? vamos a ver si no pinchan ahí y, y, y, y se les fastidia la carrera en la última vuelta bueno pues de momento que estamos viendo esa carrera con Jorge en la primera posición, con los neumáticos ya bastante gastados. También Roberto, con esos neumáticos eh, también al límite de, de su desgaste. Y Rita Cazagua, que tendría un poco de ventaja porque ha alargado la vida útil de los neumáticos hasta un poco más del cuarto de hora. Por lo tanto, tendría a priori más facilidad para conseguir esa victoria y de hecho pues eh, en estas últimas vueltas que ha ido recortando algo de tiempo sobre sus eh, rivales exacto vamos a ver ahora el paso por línea de meta pero está de momento eh, Jorge Ibarra se está yendo dos segundos más lento que su mejor vuelta ahora mismo bueno eh, pues ahí vemos sí. nos quedarían dos vueltas eh, dos vueltas de carrera porque ha cruzado a minuto y 45, esto dará justito, justito para esta vuelta y una más. Exacto, una, unas dos vueltas quedarán más o menos, aunque parece que ahora Tacazao ha caído un poco el ritmo, es, ha perdido dos décimas, parece que ahora Portiva se ha apretado un poquito, está dando también, yo creo que también está conservando un poquito las bombas para, para llegar al final. Bueno, a ver si no entran a boxes tanto Jorge como Roberto. De momento Rita Kazawa que no los consigue alcanzar. Me parece a mí que rey se queda ya La falta de saber si entran a boxes en esta última vuelta Jorge y Roberto, pero si no entraran a boxes se quedaría sin opciones. Bueno, yo creo que, que viendo lo que queda yo diría vamos a tirar a, y.. y. Y a lo que salga, ¿eh? o, o reviento o, o, o, o me corono. Bueno, vamos a ver qué sucede. Estamos en imagen con Jorge Ibar. A ver si entra boxes en esta vuelta o si por contra va a seguir en pista. Vamos a la salida a la última curva. Pues parece que no entra. Parece que no entra, no por lo tanto tiene bastante a las manos esa victoria Jorge y Bars está a tres segundos sobre jo Roberto Mielgo vamos a ver qué sucede en esta última vuelta bueno pues parece parece que los mismos se han vuelto otra vez un poco más parejos aún así cuidado porque Mielgo es, le ha recortado un poquito uh -huh. aún así bueno vamos a ver qué tal Vamos oh, a ver qué es lo que ocurre. Pues estamos ya en esta última vuelta de carrera encarando estas curvas rápidas. Esta S de alta velocidad se entra en quinta para luego... Eh, bueno, algunos salen en cuarta, otros en quinta, depende. Llegamos también a, esta, a este doble vértice. Es eh, una curva también rápida para entrar en esta frenada fortísima. Una curva delicada este circuito. Yo, personalmente, me cuesta mucho de, de trazar. Exacto. Es, es que hay que andar muy fino, sobre todo cuando se gastan las gomas es muy complicado andar en, en esta. en este circuito, sobre todo si te sabes muy bien la trazada. Esta que está ahora Jorge Ibar, cuesta muchísimo porque también hay que saber dónde está el punto de frenada, es muy complicado. Uh -huh. Y. Y, y muchas veces gastas más porque no, no consigues entrar bien en la plazada. es también hilar muy fino y bueno ahí gusta, pues última, curva, a la última curva para Jorge Ibar que se va a proclamar el vencedor de esta carrera ahí está cruza por línea de meta la victoria para Jorge Ibar segundo Roberto Mielgo tercero Rita Cazagua y bueno vamos a ver el eh, 2000 que parece que va por la vuelta de honor está ahora mismo marcando en morado los dos primeros sectores el 2000 que me parece que se va a quedar con la vuelta rápida de momento como decimos 23 6 el primer sector 32 5 el segundo vamos a ver el último y Takazagua que llega ahí ya en tercera posición eh, y vamos a ver Manuel enrique que me parece que tiene problemas Sí, se ha salido de pista. Va a perder el top 5. Y vamos a ver a Omin. Pues Omin marca la vuelta rápida, creo. Sí, marca la vuelta rápida 36-0. No, perdón, 33-8. 8 que me he equivocado de eso. Era el, el marcador de ritmo el que estaba viendo. Pues, pues un marca vueltón, la vuelta eh? rápida. Un vueltón de, de Simón Omil, de Edu también Diorca que terminaba en esa quinta posición. Sexto Ignacio Negro. Que está entrando en la última curva. Varios pilotos porque. Bueno, pues un aplauso también. Y bueno, aplauso a todos porque han terminado la carrera prácticamente todos. Van a terminar. Van a terminar todos. Exacto, van a terminar todos. Han querido aguantar ahí. Bueno, de hecho han terminado todos. Campeón. Han terminado todos. Han. Eh, algunos estaban doblados, eso sí, pero. Ahí está bueno, la pues clasificación final de esta carrera. Jorge Ibas, primera posición. Segundo, Roberto Mielgo. Tercero, Rey Takazawa. Cuarto, Edu Mil, Quinto, Dirk Azújar. Sexto, Ignacio Negro. Séptimo, Manuel Enrique. Eh, eh, supongo será Manusena. Eh, Roberto Gil sí. en la octava posición. Y noveno, Kevin Fernández. Bueno, bueno. Carrera interesante hasta ahí. No ha habido tantas luchas como esperábamos, eh, mucho cuerpo a cuerpo, solamente las primeras vueltas, pero luego hemos visto ahí la tensión de, de la estrategia uh -huh. y, y al final, bueno, pues no hemos, no hemos tenido sorpresas y, y ha conseguido dominar cómodamente Jorge. Bueno, pues ahí teníamos en imagen, he eh, eh, un poco los representantes de cada marca y bueno, vamos a con el... Banner, ahí está. Eh, enseguida nos vamos con el, con las entrevistas a los pilotos y bueno, eh, Ignacio, nos vamos al canal de entrevistas. Venga, vámonos. Hola hola. Hola bienvenidos bueno. a todos eh, vamos a vamos por orden sí, exacto vamos, por orden. Eh, vamos a hacer eh, primero eh, entrevista a ver si está por aquí Daniel Lorenzo por aquí estamos muy buenas eh, Dani es el organizador de ComSport bienvenido eh, muchas gracias por colaborar con nosotros. Nada, un placer. Y bueno, eh, dinos un poco, coméntanos cómo has visto esta carrera, cómo como has visto todo y, y bueno, si te ha gustado. Pues la verdad es que es una primera experiencia y me ha parecido súper interesante y súper estresante también, porque la organización de, de la carrera no me imaginaba que hubiera tanta historia por detrás tanto para bueno, la organización propia de, del propio simulador, del Rayroom, como la parte después de producción, de emisión. Me he sorprendido mucho y aparte os quiero, os quiero agradecer. Hola, eh, sería... buenas, buenas tardes. Decía muy buenas. Os quiero agradecer a todos el esfuerzo que habéis hecho a nivel de organización, desde Rayroom Spain, que ha sido brutal, especialmente a Roberto Gil. Y la verdad es que muy contento y nosotros desde Comsport lo que pretendemos es eh, trasladar a las empresas los valores de, de la competición y del deporte, ¿no? El esfuerzo, la ilusión, la superación, la actitud y seguiremos trabajando en esta línea para, para inspirar un poco a las marcas y a las empresas a que pongan en eh, práctica todos estos conceptos. Pues eh, muchísimas gracias, Dani. Es eh, súper importante esa implicación de las empresas en, en las carreras porque bueno en la competición porque eh, siempre pues es, es necesario no ese, ese patrocinio esa, esa ayuda y también pues eh, que se fomenten esos valores ¿no? de, de la competición eh, muchas gracias dani eh, no sé si tendrás algo que añadir pues nada, por último simplemente el, insisto en el agradecimiento a toda la gente que ha participado y que espero que esto sea una primera experiencia de próximas que vendrán a continuación que esperaremos mejorar también aspectos técnicos y también fomentar un poco esa implicación de las marcas que como es como bien dices es importante porque al final bueno todo todo tiene un coste todo tiene un esfuerzo y, y tiene que haber también implicación a nivel económico por parte de patrocinadores y demás uh -huh. así que nada encantado y enhorabuena por la retransmisión también muchísimas gracias eh, y nos vamos con manu sena eh, manu eh, bienvenido eh, manu es el piloto de karts y, y bueno eh, un poco coméntanos eh, qué diferencias encuentras tú en cuanto, en cuanto al simulador en, y el kart y, y bueno ¿cómo, cómo notas de, de realista estos eh, bueno estas físicas no bueno, a mí el, el juego este me, fue la primera vez que jugué y la verdad es que me gustó bastante uh -huh. y sí fue divertido y es bastante parecido aunque Nunca va nunca va a ser lo mismo, porque es imposible que sea así. Pero bueno, es lo más parecido que hay son los simuladores. Y el juego este me ha gustado mucho, la verdad. Me parece divertido. Uh -huh. Pues eh, gracias, Manu. Eh, bueno, explícanos también un poco cómo te ha ido la carrera. Cómo te has sentido. Oh, fue un poco fue un poco desastre, la verdad. Empecé bien, me puse tercero. Uh -huh. Pero luego, al entrar a boxes, entré muy rápido. Y, y, y me dieron un drive-thru. Y por encima no me cambiaron las ruedas. Uh -huh. Entonces tuve que volver a entrar y me dieron como... Dos o tres dive through más y no sabía por qué me lo estaban dando, porque yo en los entrenos, no, cuando entraba rápido a boxes no me decía nada de penalti y nada, entonces yo pensaba que, ah, no, no puede ser eso, es que hice algún pista, pero no, no era eso, entonces al final, bueno. Sí, empecé bien, pero, pero bueno, nada, para la siguiente lo mejoro y ya está. Bueno, espero. Eh, muchas gracias, Manu. Eh, nos vamos también con, con el vencedor de la carrera, Jorge Ibar. Eh, Jorge, felicidades, te llevas eh, ese... Paseíto con el Ferrari Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos eh, no, no te preocupes que, que no va a ser el Ferrari de Fórmula 1 de este año, no se te va a quedar parado <risa> Y bueno, cuéntanos Jorge, ¿qué tal, qué tal la carrera? Eh, te hemos visto muy sólido durante toda la carrera pues sí, la verdad hicimos unos simulacros ayer para entrenar y, y vimos que la mejor estrategia era coger los duros para hacer solo una parada porque en este juego eh, las paradas son muy lentas, entonces no rentaba coger otro compuesto y al final cogimos el duro para hacer una parada y bueno, la salida fue bien, la verdad que quería pegarme al primero para coger el DRS e intentar pasarle y la verdad casi fue, en cuanto pude le pasé y luego que se ve que Simón cometió un error y ya me quedé fuera de su DRS y ya fue mantener el ritmo y, y hacerlo bien en el box. Pues eh, muchísimas gracias Jorge por eh, participar en la carrera, muchas felicidades por esa victoria y por eh, el premio que te llevas. Eh, más de uno pues eh, te, te envidiamos ahora mismo <risa> muchas gracias muchas gracias y, y bueno pues eh, que disfrutes del, del premio y, y bueno pues vamos a ir entrevistando un poquito a, a ver si voy siguiendo un poco el orden eh, a ver va, vamos a ir por orden de, de lista que me aparece aquí en el discord ya eh, vamos a empezar con Diurca Diurca Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Hola. A ver, a ver, que tenía silencio. Buenas ah, a hola. todos. Que no me entero de nada. Joder. Bienvenido, Dios, nada, ¿Cómo te ha ido esta carrera? Todos los dos primero, nada, pues complicada, porque como siempre, perdiendo el culo para entrar, ayer hice un simulacro de carrera. Y lo que decía Ibarz, o sea, la mejor estrategia eran los duros, pero eso, ya se me había olvidado un poco ayer los consumos y todo, entonces hoy he tenido que ir haciendo todo según iba dando vueltas y, y bueno, se me ha complicado bastante la verdad, pero bueno, ha estado muy bien y, y felicitar al campeón y a todos los demás también, o sea felicitaros a todos. ¿Hemos ha faltado visto... gente, ¿no? También. Sí, ha faltado gente, una lástima, pero bueno, a ver si para sí, la próxima un poco de afuero, yo creo, pero sí, a ver si para la próxima pues se van animando bien. por aquí y a ver si para la siguiente pues eh, podemos tener más participación que, que es lo más eh, habitual, ¿no? También bueno, el, el horario pues es distinto al de Race Room Spain, al de la comunidad, un, un poco pues eh... Eh, quizás eh, no fuese la prueba que más atrayera, pero yo realmente, eh, si, si no hubiese estado de comentarista, igual hubiese participado. Hubiese estado bien. Bueno, Dürka, muchas gracias. Eh, bueno, eh, también comentarte, veíamos que teníamos es, esos problemas con, con boxes, habías presentado varias <risa> en varias ocasiones. Eh, coméntanos, sí, sí. Eh, supongo eh, ha sido por, por pinchazos o desgaste de neumáticos, ¿verdad? Eh, sí, sí, todo mal calculado. Eh, y como ya entraba, ya hecha combustible, digamos, porque el fallo lo he cometido ahí, uh -huh. más que nada, pues ya he decidido poner neumáticos en todas. Ah, vale, vale. Sin más. Pues eh, Diurca, muchas gracias por pasarte por el canal de entrevistas. Eh, vamos a ir entrevistando un poco a los que nos quedan por aquí. Eh, tenemos a Kevin Fernández. Kevin, ¿cómo te ha ido la carrera? Por lo menos has podido terminar, ¿no? Creo que, que ya sí. es razón de estar contento. Sí, sí, sí, he terminado. Lo único. Bueno, en la salida sí que he salido bastante bien. He dejado atrás a Ignacio Negro. Eh, pero tuve un, tuve un pinchazo en la parte izquierda, delantera, y, y ahí ya me cogió Ignacio y ya, ya nada, ya. A voces, un drive true seguía con los duros y nada, no podía ya cazar a nadie. <risa> Pero sí. bien, bien. Pues eh, por lo menos me alegro de que hayas podido terminar y que hayas disfrutado de la carrera. Eh, bueno, esperemos que vuelvas pues, a participar en las siguientes y que entrenes eh, fuerte para estar ahí a la altura. Eh, muchas gracias Kevin y nos vamos con eh, Rey Takazawa, Rey. Bienvenido. Hola. Eh, parecía que pero... ibas a ganar eh, o que ibas a comerle la tostada a los eh, demás pilotos con esa estrategia en boxes, pero finalmente no ha podido ser así. Coméntanos un poco sí. las claves de, de tu carrera. A ver, a ver, la estrategia simplemente era la inversa. Eran 19 vueltas, había que hacer o 9 o 10 en cada split, o sea, en mm. cada instint. Y yo hice 10 en la primera. Dije, bueno, pues así entorpezco un poco a los de la estrategia contraria y ya en el segundo intento apretar, pero nada. La verdad, estoy contento con donde acabé tercero y lo, el ritmo de Jorge y Roberto era increíble. Cuando yo estaba ahorrando, ellos ya se me escapaban y luego cuando apreté yo y ellos estaban ahorrando, supongo, uh -huh. no, no era eh, alcanzarles, iba a, ir, a la misma distancia siempre. Pero bueno, buen resultado, la verdad, estoy muy contento. Uh -huh. Pues eh, nos alegramos, Rey, de tu carrera, ha sido bastante bonita. Hemos visto que, que bueno, casi casi teníamos... Tenías el ritmo ahí de, de dar la escaza, pero finalmente no ha podido ser, pero de todas maneras en un tercer puesto que, que no sabe precisamente mal. Ah, mal. <ríe> eh, Nos vamos con Roberto Mielgo. Roberto, eh, también felicidades, cómo te ha ido a ti la carrera y, y bueno, eh, si has disfrutado de ella también. Hola, buenas a todos. Eh, bueno, bastante entretenida y estresante también. Mm. Eh, ya una, un simulacro con Jorge ayer que nos salió a 18 vueltas hoy parece que hemos ido con ritmo más alto y justo justo nos ha dado para hacer la, la vuelta 19 por lo que he estado intentando controlar sobre todo en ese segundo stint las 10 vueltas o sea una vuelta extra de los neumáticos duros eh, controlando intentando controlar la distancia con, con Rey porque también venía por detrás que había parado una vuelta más tarde y nada, contento, no me esperaba llegar ahí porque encima había salido bastante mal, pero bueno, eh, por fallos, por ejemplo, eh, Simono Mil también tuvo un problema, eh, luego Manolo tuvo el problema con los drive-thru, entonces pues bueno, me vi un poco en esa situación, en la última vuelta intenté apretar un poquito más, pero nada, llegué al 0%. <risa> Bueno, Roberto, muchas gracias. Eh, espero que hayas disfrutado de la carrera y, bueno, esperemos que se celebre otra más y, y puedas participar también en ella. Eh, nos vamos también con Ignacio Negro. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo muy estás a ti? Muy bueno. Pues la verdad es que es muy satisfecho porque eh, yo sabía que esta carrera, pues bueno, pocas posibilidades tenía de estar ahí arriba con los pilotazos que había, con con Omil, con Jorge, con, con Rey y tal entonces yo me la he planteado un poco más eh, tener un primer eh, eh, un primer una primera parte de carrera muy tranquilita, dejando pasar a la gente y, y no lucharlo porque aquí estaba el tema en conservar neumáticos y mirar los consumos y la verdad es que bueno pues me ha salido todo todo redondo. Hice una estrategia, una parada de a, a mitad de carrera y aguantar lo más posible en pista uh -huh. y bueno pues ha salido me ha salido bien porque bueno ya los de adelante habían tirado uh -huh. un poquito más de neumático ya iban un poquito cometiendo errores por por eso por desgaste y uh -huh. bueno pues lo que te digo muy satisfecho además es que encima estas, estos coches a mí no se me dan nada bien por uh -huh. lo cual <ríe> eh, bueno pues ahí la sexta plaza pues me sabe me sabe muy rica Ignacio, que nos comentaba también eh, antes de carrera, tenía problemas con, eh, con el freno, con, con la tracción del coche. Y, y bueno, sí. pues eh, le he dado un poco una solución a eso. Eh, ¿Qué tal sí, te sí, hay, la has notado es que, bien? Bueno, perfecta, sí, sí, sí, perfecto. Eso me ha hecho ser mucho más eh, mucho más regular. Y bueno, ahora miraré los resultados en, en la web de red Run Spain. Y para ver las consistencias y tal, porque la verdad es que ya te digo que la carrera me ha salido perfecta. Además es que en esta comunidad eh, siempre hay alguien dispuesto a echarte un cable cuando te ve un poquito eh, más verde con un coche o con un, o con un circuito y tal. Pues bueno, siempre hay gente que o te pasa un setup o te, o, o te mm, da una trazada mágica, en fin. La verdad es que esta comunidad de Race Moon Spain está muy, muy... Muy bien, la verdad es que la gente de aquí es estupenda y bueno y, y la carrera desde luego ha sido divertidísima. Yo no tenía mucha fe, pero me lo he pasado estupendo. Ahí eh, ya, sobre todo en la última parte de, de carrera, que veía que Roberto Gil me alcanzaba, me alcanzaba, me alcanzaba. Pero bueno, ya las dos o tres últimas vueltas veía que no tenía tiempo y ya relajaba un poquito porque también cuestión de consumo, bueno, acaba con menos de un litro en el, en el depósito. O sea que, pero bueno, la verdad es que me ha salido todo bien, no he tenido la suerte del novato. Bueno, pues muchas gracias Ignacio y nos vamos con Roberto Gil. Roberto, ¿cómo te ha ido a ti la carrera? ¿Has disfrutado? ¿Has pasado bien? Bienvenido. Roberto, eh, a lo mejor tienes que pulsar el botón. <risas> Igual tiene el puesto tal configurado, no sabemos, o tiene algo muteado. Eh, nos vamos a ir con Simón Humilde mientras, a ver si puede eh, resolver esos problemas de mientras, Roberto. Eh, Simón, eh, cómo te ha ido la carrera? Hola. Has disfrutado eh, y bueno, coméntanos un poco las claves de tu carrera también. Bueno, lo primero enhorabuena a Jorge. Que creo que sigue por el chat, ¿no? Sí, por aquí está. Por la victoria y, y nada, mi carrera fue bien hasta, hasta Bueno, sí, tuve gracias. una salida <risa> <risa> <risa> <risa> um, Tuve una buena salida Intenté en la primera vuelta Escaparme un poquito de Jorge Para que no cogiera el de res Y no pudo ser nada, pero me pasó Y lo que comentó él mismo Que tuve ahí un error Que con estos coches Un error son dos segundos puede seguir las Estela, Íbamos más o menos al mismo ritmo hasta que tuve ahí un, bueno, a ver, fue, no sé quién fue, alguien que doblamos, que en la horquilla frenó muchísimo antes del punto de frenada, y tuve que esquivarlo, y me cargué un neumático, y ahí se acabó la carrera, porque hizo un plano, y, y nada, y aún encima me pinchó pasando meta, o sea, tuve que dar una vuelta entera pinchado, y ya, en ese momento ya sabía que se había acabado, pero, ah, es lo que tiene en una carrera así suelta, ¿no?, que en 30 minutos, si tienes un error, pues ya... Mm. Ella nada, ya seguí por acabar uh -huh. la por acabar la carrera. Ya ni, ni planteé otra estrategia ni nada, porque no había nada que hacer ya, Carlos. Encima Carlos, para ir la, la vuelta 8 porque la estrategia era como decía Jorge, eh, para en la 9 y seguir 10 más. Uh -huh. Y al pinchar, más o sea, que por una vuelta antes, ya se me minuto abajo. Vaya. Pero nada, eso, enhorabuena al ganador. Y, y nada, a ver si hay alguna alguna cosita más así en el futuro. Pues sí, esperemos que sí. Eh, si, si sucede, pues estaremos aquí para eh, darle apoyo, retransmisión y lo que haga falta. Eh, muchas gracias, Simón. Eh, y bueno, eh, a ah, ver sí. si Roberto puede, bueno, a recuperar la imagen y si no, pues eh, me ha pedido paso, si no Dani, a, a ver si y si Roberto tiene voz. Roberto, si estás ahí, manifiéstate bueno pues eh, vamos a hablar con dani eh, dani qué marca ha ganado <ríe> pues ha ganado efimov eh, que es una, una firma que es muy curioso ¿no? porque esto, quieras que no, para el resto del mundo es como algo muy innovador ese tema de, la, de los simuladores, de las carreras, es decir, está más conectado al futuro que al pasado y Efimov también por, la, por el tipo de negocio que maneja que es claro. una firma de, de cargadores eh, para vehículos eléctricos pues también está bastante conectada con el futuro, ¿no? Eh, quizás está más conectada con la Fórmula E que con, que con estos modelos de FR, FX, FR17, pero sí es cierto que, que, bueno, que es una de esas empresas que yo creo que representan todos esos valores que comentaba antes, ¿no? De, sobre todo también con la innovación y. ...y la capacidad de, bueno, de, de evolucionar, que, que requiere cualquier esfuerzo o, o práctica deportiva. Entonces, nada, también agradecer desde aquí a FIMOV su, su participación... Y, ...y nada, que intentaremos remar hacia la Fórmula E en el futuro, ¿no? A ver, si, a ver si podemos hacer algo en ese tono. Bueno, bueno, ya veremos a ver qué, qué sucede. De momento... Eh... A mí que me dejen con los motores de combustión, pero bueno, eso ya es otro no. debate. No, sí, el, el motor eléctrico es el futuro y yo creo que, que están yendo en la buena dirección. La fórmula e es un buen ejemplo. Eh, mm. Dejemos lo que, que anden porque seguro que, que llegan a, a buen puerto y... Hombre, nosotros que somos unos dinosaurios, pues sí, echaremos de menos esto, pero... Yo creo que, que tanto la Fórmula E como otras categorías eléctricas o híbridas como eso están yendo en la buena dirección y, uh -huh. y, y es el futuro, seguro. Efectivamente, es el futuro el motor eléctrico y, y bueno las eh, fuentes de energía renovables, así como otros eh, sistemas de, de propulsión, que, que bueno, a algunos eh, será familiar todo esto y a otros pues... Eh, un poco menos eh, De todas maneras agradecemos a todas las marcas que han apoyado Que que bueno que han estado ahí Y esperemos que se unan para la siguiente no Porque va a haber siguiente Dani pues yo espero que sí, es decir, a mí me ha gustado la experiencia, eh, Llevo, os puedo decir que preparando esto en torno a tres meses para poner de acuerdo a, a, distintos, a distintas personas que han intervenido en todo esto, uh -huh. y bueno, despertar el interés sobre algo que es nuevo, desconocido y demás, os aseguro que es bastante complicado. Vosotros, porque ya lleváis metidos en este mundo, me imagino que un tiempo importante, practicando, tenéis, bueno, sois aficionados… Pero bueno, hay mucha gente, lógicamente, que desconoce todo este entorno. Os uh -huh. cuento una curiosidad que me parece, me, a mí me llama mucho la atención, ¿no? que yo me he acoplado también a, a todo esto recientemente uh -huh. y he hecho pues mis pinitos, ¿no? mis prácticas. Os puedo decir un poco para la gente o el público que pueda llegar a escuchar esta retransmisión y lo vea desde, desde fuera, desde un entorno no especializado, que yo ayer estuve haciendo entrenamientos y no fui capaz de bajar de dos minutos. Estuve jugando hasta las 4 de la mañana, es decir, eh, que es un tema realmente complicado, me parece súper preciso, súper complicado y súper logrado todo, todo el simulador. Es más, me, en, creo que no se le debería llamar juego, porque esto de juego tiene poco, esto es un simulador como la copa de un pino. Bueno, pues eh, Dani, eh, yo en mi experiencia te he de decir, te de comentar que estos son, eh, pues eh, sí, es tiempo de práctica, pero... Quizás el primer día pues te está saliendo todo el rato de pista, pero al segundo ya empiezas a, a ir por el, por el asfalto y al tercero ya empiezas a ir un pelín más rápido. También depende de las horas que dediques, está claro. En todo caso, una, una muy buena experiencia. Eh, tiene el peligro de que cuando coges una afición nueva, ya a las 24 horas del día, <ríe> como no soy capaz de alargarlas, <ríe> empieza a ser todo muy complicado. ¿no? Pero sí, sí, por aquí me quedaré, me quedaré seguro. Pues eh, muchas gracias, Dani. Y, y bueno, eh, agradecer también a todos los que han estado aquí apoyando al eh, chat eh, del... Del canal de Twitch al de YouTube, eh, a vosotros eh, pilotos que habéis estado aquí hasta el final en el canal de entrevistas y, y a Dani también por el, organizar todo esto, eh, se agradece mucho y bueno, esperemos que haya más. Muchas gracias. Perdonad, ya tenéis, Perdonad, que eh... ya podía comentar. Yo, eh, ah, yo, la, no aquí la, aquí Roberto. está Roberto Gil, que, que bueno, vamos a entrevistarle ya porque como ha, sí. ha vuelto, pues eh, vamos a hacer la, la pertinente entrevista, Roberto bienvenido. Sí, lo primero nada, eh, gracias, lo primero es darle la buena a Jorge por la victoria En segundo lugar a Dani por eh, darnos la oportunidad de poderle eh, organizar o ayud ayudar en la organización de, de los eventos en eh, tercer lugar a, los, a, los, a, los, a las personas que han corrido, una pena que había bastantes más inscritos pero al final por algunas razones no han podido participar, intentaremos averiguar el porqué pues para que no vuelva a pasar lógicamente, si es el horario, si es el coche, si es lo que sea Como ha dicho bien Dani, es un coche muy complejo, yo no había rodado nunca con fórmulas y la verdad es que me ha costado bastante, al final más o menos le he cogido un poco el hilo pero empezar la carrera, creía que tenía buen ritmo, en dos frenazos eh, por, por no tragarme a los de delante pues he pinchado y me ha tocado entrar y entonces ha empezado el calvario de los drive throughs y demás y, eh, vamos, da igual, eh, lo importante es que ya he cogido algo de experiencia en estos coches y me han parecido una pasada y por último nada, agradecer a, a Esteban y a Fran por la retransmisión que como siempre ha sido divina sí. y ya tenéis los resultados en la web de Red Room Spain, ¿vale? están ya publicados y esperemos, eh, pues eso, a ver si hacemos otra del estilo, pues con más participación, que siempre es más, más vistoso y siempre es mucho más bonito, la verdad. Y gracias, gracias a todos. Bueno, pues... Enhorabuena los si profesionales. Ah, con eso cierro mi, mi aportación. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Eh, nos vemos en la próxima carrera. Recordemos eh, el miércoles tenemos esa funny Cup, si no me equivoco. Sí, Perfecto. Y el, jueves, y el jueves no eh, en el pero, entorno, entorno, entorno, todos en la Iron League eh. Empezamos primera carrera Con, con este tributo al, antigua campeonato, al antiguo campeonato IMSA Grupo C, Grupo 5 Y GTOs Así que bueno, no os digo nada Y en, en el circuito de Mid Ohio eh, No os lo perdáis eh. Y otra cosa, el, mañana empieza la prueba test del Creo que es la prueba test De la nueva handbag Lunes Hoy, Hambach también, estoy deseando verlo, ¿eh? Estoy deseando verlo. <risa> ya todo no está en la web de Red Spain, en campeonatos. Pues eh, muchas gracias a todos, y gracias también por los aportes, eh, y vamos cerrando ya este canal de entrevistas. Hasta la próxima. Gracias, gracias. No. hasta luego. Chao. Y bueno, pues eh, como veníamos diciendo. Esto ha sido todo por parte de esta carrera de ComSport. Eh, carrera solidaria colaborando con el Banco de Alimentos. Nos veremos muy pronto. Hasta entonces. El martes tendremos esa Iron League. El miércoles la Fanny Cup. Y el lunes esa prueba de test. De, de, la, Iron, de digo, la Iron League. De... Bueno, esa prueba de test. Así que nada. Que os vaya muy bien a todos. Nos vemos en la próxima.